Hola, hola, Buenos días. aquí Sobald comentando un día sobre la Y hoy volvemos a Total War Este va a ser nuestro capítulo número 39 Si no me falla la memoria Y vamos a organizarnos en todos los frentes, por favor, estamos muy dispersos A ver, estamos aquí En lazo... Uy, uy, uy, uy, no, no, esto no ¿Podemos bloquear? No, bloquear magia, no, vamos a gastarnos dinero Vamos a ir para el norte... Y ya está, ya lo apañaremos más para adelante Vale, este movimiento estaba claro Luego, aparte de esto, estos tres ejércitos de aquí Los podemos movilizar a acercarnos hasta el príncipe Sigva del Magnífico Y vamos a ir los tres juntos Tú aquí Tú aquí ay oh, Y tú aquí, vale, este va a ir un poco más por detrás del resto, pero bueno Uf, creo que nos vamos a acercar aquí a la propia capital de Kislev. Y nos desplegaremos. No podemos. Vale, no pasa nada. Vale, ok. Esta zona norte más o menos vigilada. Mi, bueno, vigilada y los ejércitos movilizados. Vale, vamos a movernos con este par también hacia allá. Ahora, aquí en la torre de Roca Negra vamos a construir. Podemos construir 1500. Aumentamos los ingresos generados... Pero nos quedamos cerca del de entrar en, en esa pérdida de excedente. Es que estamos en menos 500 aún, ¿eh? Vale. Vamos a probar una cosita. Aquí en Greenhall no tenemos nada que construir, ¿no? No, esto ya lo estuvimos viendo y no había nada, nada que construir. Vale. Ahora bien, estos ¿este par de ejércitos lo podemos movilizar? Efectivamente, sí. Vale, pues vamos a ir bajando hacia el sur. Uh, a ver... A lo mejor, vale. Digo, a lo mejor con un movimiento así más rápido podemos bajar y sí que podemos bajar. Tengo miedo de que puede pasarnos por aquí, ¿eh? Contra estos ejércitos. ¿Atacamos ya? Yo creo que sí, que nos vale la pena. Uh, vale, no. Vamos a saltar unidades. Fracaso. Vaya, hombre. El problema es, en movimiento normal, no llegamos en movimiento normal. Vale, vamos a quedarnos guarnecidos y ya está. Nos defenderemos en la mina del cuerno, de dragón. Vale, bueno, en la ciudad de las de nivel 3 tenemos barbas largas, mineros, ballesteros. Y con esto que hay aquí dentro, yo creo que, bueno, es que los dos ejércitos, no sé si los aguantaremos, pero lo que está claro es que nos defenderemos bastante bien. Ahora bien, vamos a tirar de diplomacia... Vamos a ir hacia el sur, dónde están, dónde están, dónde están. Telía y Estalia, con Estalia podemos... Vamos a pedir tributario, vale, era obvio que no se iba a decir que no. Vale, a ver, dónde están nuestros... ahí, Tilea, coordinación bélica, vente para acá. Vamos a decirles que asalten Gront y Mingol, reinos fronterizos... ¿Qué tenemos? Fel de Soya Bestias. Vale, vale, vale. Y por, por lo menos... Bueno, no, no, no, no. Aquí no, mejor no. Ay, ¿dónde está? Eliminar el objetivo de coordinación bélica. Vale, y vamos a setear uno nuevo. Vamos a reventar... Vale, que vengan aquí a apoyarnos. Mejor, mejor, mejor. Me gusta más. Que vengan y nos apoyen con... Con los ejércitos a que nos quiten ciudades. Eso... Eso peor. Eh, eh, eh, eh. ¿Se puede movilizar? Coordinación bélica disponible. Coordinación bélica. Alguno de estos. Venga, que hay que moverse. ¿Karazakadrim? Vale, a Karazakadrim vamos a solicitar... Coordinación bélica aquí Vale, perfecto Con Kislev podemos hablar Sí, maravilloso My majesty, mm, mm, mm, No, con esta gente no tenemos Coordinación militar Eso está feo Vale, vamos a ir movilizando Coordinación bélica, sí Eh, ¿puedes, ¿puedes unirte a la guerra? Por favor Contra los... Cancelar, cancelar Unirse a la guerra contra Los guerreros del caos Probabilidad de éxito baja Capaz serás pues Cuando te vengan A reventar ya hablamos El clan Angrun Dios, el, oh, escúchame El clan Angrun está en guerra con todos Dios Ah no estos son, Uy, estos son los hombres de peste, ¿qué ha pasado Ah, vale, digo Coordinación bélica ¿Esto qué es? Rebelde, escondes vampiro No, no Bueno, sí, venga Acércate aquí Échales una manita Es que hay que organizar a todo el mundo, tú Lo tenemos que hacer nosotros Parece mentira eh, eh, eh. Otra vez he vuelto a moverla Vale Es que miedo me da, tío. Porque aquí literalmente no vemos nada. Esto está todo corrupto. Habrá que ver. Y el imperio ha perdido un montón de fuerza aquí en la zona norte. Bueno, ya veremos. Vale. Fin de las diplomacias por hoy. Vamos a movilizarnos y a traer calor. Estamos en menos 500. Vale. A ver si tenemos poquito de movimiento y podemos reventar. Oh, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Karakungor resistirá. Vale, está baja su edio. ¡Oh! ¡Ostras! Uno y, un, uno y dos ejércitos hay ahí, ¿eh? Hombres bestia. Bretonia. Bretonia. Son ejércitos básicos, pero me da mucha rabia, tío. Que, que haya movimiento por aquí. No, ¿por qué? Zupar, Kislev, reinos fronterizos... Vale, movilizaros hacia el sur. Tenéis un ejército decente. Al menos exponerlo y vamos a pelear juntos, tío. Chiquillo. Con ese, ¿no? Que está medio vacío. ¿Qué has hecho con el otro ejército? Hombre de Dios. ¡Oh! Se ha movilizado, eh. Vienen rapidito. Me gusta, me gusta, me gusta. Escuchan, escuchan. Vale, este se mueve. Se ha ido ahí a refugiarse. Oh, a este le vamos a dar pal pelo ahora. Vale, vale, vale, vale, oh, ¿qué ha ocurrido? Arcaón, el elegido, oh. Liderando una hueste de inconmensurable poder. Dios, ¿qué es? No a él con escasa preparación. Vale. Málaga el profeta oscuro. Minas. Vale. Tilea. Ah, vale. Vale. Cazacadrín. Todo dentro Sigvar, El Kalangrun se mueve. No hacer nada. Marchado. Emigración. Coste de reclutamiento barato. Crecimiento. Bienvenidos. 687. Vale, o sea. Uf, es el día, ¿eh? Es el día. O sea, tenemos que movernos. No, el problema es que no sé qué viene más para allá. Deberíamos acudir. Llegamos. No llegamos, tú. No llegamos a proteger este ejército. Vale, yo creo que nos vamos a juntar nosotros tres. ¿Este ejército contra este ejército? Sí, bueno, teniendo en cuenta que, Karakun, que va a salir la ciudad de la Karakungor... Yo creo que son capaces de, de contraatacar. Vale, vamos a enfrentarnos nosotros. Vamos a ir los tres juntos en camino subterráneo. Perfecto. Y nos apoyamos los tres contra lo que sea que tenga que venir de ellos. Yo creo que nuestros enanos serán capaces de resistir. Ahora bien. Vale, vamos a movilizarnos Hacia la zona norte. Vale. Es que no sé si debería eh, Ponerme yo también A Vale, sí, me voy a desplegar Si tengo un poquito de movimiento Me despliego por lo menos para limpiar la corrupción de la zona Y así que, los, que el imperio Pueda tomar posesión de estas zonas Porque me viene genial Para que hagan tapón, pero genial, genial Genial, genial Vale, ok, ahora mismo nosotros Aquí Esto lo podemos atacar 327. Asaltar unidades. Asesinar. Si, no asalt si asaltamos unidades y vamos a menos. Estamos muy malamente. Pero ahora, por ejemplo, vamos a perder un montón de unidades de aquí. Vale, sí, vamos a saltar. Vamos a saltar, vamos a saltar. Lo necesitamos. Éxito. Bien. Bien. Vale. O sea, este es un, es un primer paso. Me gusta. Ah vale, es el primer punto de habilidad. Vale, este. No os hace falta. Perfecto. Ahora bien, con este ejército de aquí... Vale, vamos a hacer el resto de movimientos por ahora. Bajamos con este ejército hasta aquí. Ah, no puedo cruzar el mar. Vale, eso es importante. Sí, vamos a ponernos en marcha. Espérate, ¿podemos cruzar con este ejército? ¡Oh, ¡No! ¿Por qué me haces esto? Vale, en el mar. Vale, sí, nada, simplemente te indica eso y ya está. Vale, voy a hacer que bajen al mar, por favor. Y apur apuramos. Vale, nada, y cuando está en el mar es al siguiente turno. Escúchame cómo mueran los barcos enanos, ¿no? Parece que van en submarinos, tú. De la Segunda Guerra Mundial o algo así. Incluso más futurista. ¡Qué guapada! Tendrían que sacar combates marinos. Sería brutal. Sería... Obviamente se escapa, ¿no? Al... Al propio juego en sí, pero... Vale, llegamos. Nos colocamos aquí para defenderlo. Y ya está, listo. Vale, sin problemas. Uy, ¿les están atacando? Ah, no, no Vale, ese es su propio ejército ¿Estos ya se han movilizado? No, vale, vale, vale ya decía yo Digo, uy, me, me, faltan, me faltan ejércitos por aquí por lo menos eh. Efectivamente, faltaban No sé si ir ya dirigirme hacia aquí Hacia la zona norte O venir hacia acá Porque es que parece que toda la oleada Porque como Archabón viene por aquí Toda la oleada va a venir por aquí Miedo me da Vale, ok, vamos Zona sur es que estamos viajando mucho eh. Estamos viajando mucho Vamos a pelear aquí Que ha perdido mucho Ha perdido medio mamut Ha perdido medio mamut Vale, yo confío Dios Tiene un montón de bestias Pieles de lobos Fímeres guerreros Trolls de hielo Norses, escúchame Los de Norska molan un montón una, tengo unas ganas de jugar Kislev. O, o de Kislev o Norska. Pero. ¡Bah! Es que además me llevaba mucho para el, el Total War Warhammer 3. Si coger una facción de estas. O si no, coger el caos. Que como van a hacer las especializaciones, eso tiene que estar súper guay. Pero aún nos queda para llegar hasta allí. Estamos sacando los dientes largos con todos los vídeos que hace. Nosotros estamos tratando de preparar noticieros en la taberna para estar más o menos actualizados cuando Bueno, tampoco hacer por lo menos un paquete de contenido que nos dé para pa noticiario. Pero si sale un vídeo suelto o algo así, pues tampoco podemos... No se ajusta al contenido. Vale. Eh, ¿Cómo nos vamos a defender de todo esto? A ver, con los cañones, con reventar a toda la tropa, yo creo que está guay. A lo mejor deberíamos buscar estas unidades que son más monstruosas y a lo mejor tenemos problemas... O si no, al mamut Nos quitamos el mamut O los troles de hielo Que eso creo que nos va a dar bastante problema Con los atronadores y los ballesteros Tirarle a los... Uf, es que la caballería me da mucho asco Sí, creo que tendremos que tirar a la caballería Y los matadores, bueno Vamos para adelante mis valientes Vale, ok Todo... Dios, menuda colina, ¿no? Vale, o sea, me lo pide el cuerpo me lo pide. Así, más o menos un poquito para adelante. Eso es. Eso es. Vale, eso. Que tengamos un poquito de distancia. Además, aquí. Vale, vale. Aunque estemos un poquito, un poquito de lado. Vale, esto está bien. Luego, esta otra de ballesteros aquí. Más abiertos, más abiertos, más abiertos. Bueno, más abierto Eso es casi bajo de la De la colina, pero Me sirve Vale, estos dos lo voy a hacer en un grupo El quinto Vosotros dos en el cuatro Vale, me parece bien Además, vamos a formar la línea ya Aquí abajo Una Un poquito más ancha Dos Tres y 4 no, no tan abajo No tan abajo Vale De hecho más ancha Eso es Más ancha Eso es Vale Que, que no Vale Vamos a ponernos a estos juntitos Vale Aquí está bien Vale, vamos a coger a estos en el grupo 1. Perfecto. Tú aquí, a nuestro líder aquí. Perfecto. Y a estos tres creo que los voy a meter aquí detrás. No, a estos tres los vamos a meter aquí detrás y ya decidimos. Vale, todos estos en el grupo 3 y ya está. años Vale, y ahora conforme vayamos tirando, pues nos movilizamos a ver Uf, uf. uf, uf. Dios, que asco, me dan los trolls, tú vale, ok, una primera descarga aquí al mogollón contra estos berserks Dios, Dios, Dios, Dios nos van a hacer papilla, toma ahí vale, me gusta vale, contra los trolls sí, sí, sí, está bien, está bien Insistimos ahí, insistimos ahí Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien Pierde mucha salud No sé si nos es tan, tan, tan beneficioso ¿Están disparando los dos? Sí Nos sale mejor disparar al mogollón ¿eh? A ver, si les pega uno, pues perfecto Pero es que si no Uh, vale, está de lanceros. Vale, bien. Bien, además se sienten todos atacados por la artillería. Bien, vale, vale, perfecto. Perfe oh, bien, bien, bien. Desmoralizada, maravilloso. Vale, a los fímires. Sí, sí, les vamos a atacar ahí. Dios, cómo regenera salud. ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale, perfecto Vale, vamos a atacar aquí Vale, vamos a meter esta en el centro. Vamos a aguantar aquí. Vale, vosotros aquí. Vale, apoyada, apoyada, apoyada. Uf, no sé cómo vamos a tenerlo, ¿eh? Vale, la habilidad... La, eh, vale, nuestro héroe no tiene habilidades. Bahía. Eh, aquí. Sí, creo que disparan por el costado ahí. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien esos atronadores. Vale, vamos a meter daño con, los, con estos atronadores aquí en este lado. Porque si no lo vamos a tener un poquito feo. ¿Los matadores cómo van? Venga, ahí yo confío en vosotros. La verdad es que con esta gente nos podíamos alejar un poquito. Vale, venga. ¿A quién está disparando los cañones? No sé cómo cuánto me lo estoy jugando. Venga, vamos a volver, da igual. Eh, vamos a reventar a estos, ¿no? Venga, venga, venga, ¿dónde está nuestro señor? Dios, aquí ibas tú para allá, chico, aquí, aquí Nada, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Se aguantó y se pudo. Aquí, repartir fuego, aquí Nada, Los atronaderos lo han jugado perfecto. Ahí que hay disparo limpio Esta de matadores que colapse aquí Neito, no, estos son largas, estos son matadores Venga, que colapsen Neito que vengan aquí a apoyarme en todas direcciones Estos ya son tiros por la espalda, vale, está muy bien, me gusta wow, wow, wow, wow. Vale, vale, bien, bien, bien, se aguantó Perfecto, Esa carga ahí colapsando, muy bien Oh, todo lo que nos podamos quitar, nos lo quitamos oh, perfecto vale, vale, nada, hemos reventado a su héroe, maravilloso vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí no sé qué es más importante, lanceros o bárbaros normales, bueno ¿Los cañones no a disparar? Venga. Ay, ay, ay. Bueno, hay que reventar a todo el mundo. Oh, oh, oh, oh, oh, Si podemos colapsar aquí, que lleguen, que lleguen, que lleguen, que lleguen. Esto sería maravilloso. Corren muchísimo los matadores. Vale, alto, alto fuego, alto fuego. ¡Fua! ¡Qué pasada los matadores! Creo que es la primera vez que los vemos en acción. Puede ser. Puede ser. Venga, venga, venga, cargamos de frente tú. Eh, los cañones los podemos... Voy a enchufar en algún lado. Lanceros bárbaros... Nah, y estos están... Esta gente está muy lejos. Vale. Oh, eh, eh, eh... Seguimos, venga. Claro que sí. Venga, una descarguita y para casa. Venga, matamos a este y ya cerramos. Eso. ¡Dios! ¿Cuántas le han clavado? Se ha quedado un poquito hecho polvo, Dios. La violencia, tú. Es que con los matadores... De co bueno, recogemos a todos, Dios, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Nada, muy lejos, lástima. Venga, a este, este, este, claro que sí. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Qué energía, tú, para ser enanos. Y van a ir. ¡Vamos! No se van a salvar, ¿eh? No se van a salvar. Venga, a disfrutarlo. Dale, dale. Dale, dale. Todo el mundo corriendo por esto, gente. Venga, que no se salvan. Vamos, chicos. Nah es que el resto de persecuciones serán ya causas perdidas. Lástima porque se salvó el mamut, pero bueno. ¿Recorta en terreno? Sí, sí, sí, sí. recortan terreno. Sí, sí, sí, sí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Los van a pillar, los van a pillar. Antes de que se vayan, antes de que se vayan. Venga. Ay, ay, ya, ya, ya los han pillado, ya los han pillado, ya los han pillado. ¡Eh, no! Uh, ¿y el estandarte? ¿What? Bueno, da igual. Había que acabar de reventarlos, pero no se pudo. Está bien, 57, 89, 84, 86, 58. Hemos hecho un montón de daños, tú. El mamut no ha muerto de milagro, de milagro. ...funcionan genial, genial, genial los matatrolls... ...porque además, literalmente, todo este ejército... ...le afecta el bono de bonificaciones a las armas de una mano... ...y ahora, vist, visto lo visto, visto lo visto... ...es que veníamos de una época de bonanza... ...y hemos creado todo el ejército y... ...o sea, hemos, tenemos más ejércitos de los que podemos asumir... ...porque también con las confederaciones... ...que si conquistas nuevas y tal que hemos absorbido... Fu, ahí, ...hemos asumido muchos ejércitos... Pero muy poca economía. Porque las zonas que hemos conseguido tenían muy, muy, muy, muy poca economía. Y eso nos ha hundido mucho. Pero bueno, nos quitamos ejércitos de medio un poquito. 92 estos, ¿eh? 92 estos. Nada, los hemos dejado para el arrastre. Perfecto. O sea, esto ya, esto ya nos pone en una muy buena tesitura. ...para luchar contra el resto de ejércitos de Norska que nos tienen que venir por aquí, en, en las zonas del sur. Que no entiendo cómo del norte, vienen al sur, cruzan todo el globo, supongo. Bien, venga, rango 6. Tesoro, nos hace falta. Tesoro nos hace falta. Yares de los Fondils. Hordlings. Nos muerto en combate, mira ese cuerno perfecto, vale, ok, pues nada aquí vamos a subir de nivel, este señor que lo tenemos con rompe rompemuros para asediar buf, vaya hombre vale, pues vamos a meterle rompe rompemuros tres para asediar, ¿Podemos, podemos completar el trabajo tengo miedo de que si lo asocio pierda el movimiento Incorporar al héroe. Ah, en el siguiente turno va a tener que ser. Vale, pues nada. Vamos a atacar aquí y vamos a simular. Sí, porque esto no tiene sentido ya. ¿Auto resolución sí. A disfrutar. ¡Uh! ¡Oh! Hemos perdido una de matadores entera. Vale, tenemos más tesoro. 800. ¡Uh! ¡Oh! Poder de penetración, maravilloso. Vale. Bueno, hemos liberado un poquito las arcas Hemos ganado No podemos hacer mucho más Vale, hay que ir a seriar Grunt Mingle En cuanto podamos Liberaremos esto, pero bueno, este ejército que teníamos Por aquí en medio molestándonos Ya no nos va a molestar más Ahora bien Creo que voy a cambiar de parecer Este ejército de Dracoyerros me lo llevaré al norte Vale, vamos a finalizar el turno Porque ya lo tenemos todo listo Sí Sí, ya lo tenemos todo listo. Finalizar turno. Completamos la nueva tecnología. Bueno, vamos a ver qué hacen los del caos. Miedo me da, miedo me da, miedo, me da, miedo, me da, miedo, me da. Nosotros estamos aquí los tres afincaos. Quien tenga que venir, que venga. Uh, es que si no es Archaón. él el vigilante en el, el Eterno. Archaón es el otro, eh. Fu, vale. Uf. Bretonia. Este señor está en guerra con Cristo. Tratado de paz. Claro, es que si yo firmo la paz con esta gente, se queda Tilea en guerra, Karathgir en guerra, Clan Angrun en guerra. Y, ¿Ves? ¿Conta puente esto para todo el mundo? Voy a tener que declinarlo Pero porque no puedo Que si me di a pegarme con Bretonia Los reviento del mapa Pero no tengo ninguna gana Tenemos mucho frente abierto ya O sea, yo con aguantar las posiciones que tenemos ahí Suficiente ¿Vale? Hijo mío ¿A dónde vas? Me estás mareando <risa> Tenemos que reasignar La coordinación bélica, entiendo. Bueno, Tilea, Tilea viene a, a, a socorrernos. Vamos a colaborar con nuestros vasallos para reventar. Ahí, ahí, ahí. Movilización, me gusta, me gusta. Uf, viene, eh. Uh, Asaltar unidad, éxito. Uh, corazón de piedra está listo para trabajar con nosotros. Llegan las grandes manadas. Uy, ¿dónde es esto? ¿Aquí? ¿En serio vas a salir aquí? ¿De verdad me estás contando esto? Vale, uff, a ver. Uh, Runa salvaguarda, perfecto. Uy. Ah, bueno, no creo que me lo maten a este hombre, la verdad. Dañar el asentamiento, qué guay. Vale, ok, lo vamos a desplegar. Este aquí desplegado. ¡Oh! Han conseguido vencer. Bueno, a ver, con la guarnición de Karakungor y, y los ejércitos que tienen, pues también te digo, normal. Vale, ¿a este señor lo podemos movilizar un poquito. Sí, vamos a cambiarlo de región. Vamos a acercarnos a Waldenhof. Y lo vamos a despegar aquí. El oro no puede ser despegado actualmente. Uy Bueno, no pasa nada. Acabamos los movimientos. Vale, ¿qué más tenemos? Construcción completada, las montañas grises, vale, coordinación bélica, objetivos perdidos, vaya, rango obtenido, Mundry busca disputas, vale, este ya lo hemos solucionado, ¿Eh? ¿dónde está el ingeniero? Ah, buah, me ha traído hasta aquí, hasta el norte, espérate. Ah, no. Uy. vale. Vamos a poner la tecnología. ¿Qué vamos a querer de la tecnología? Buena pregunta. Juramento del matador. Este está muy bien, ¿eh? Son 11 turnos. 9 turnos. Amartilladores. Tal y como estamos, creo que nos sale a cuenta meter aquí para aumentar los ingresos. Este es un 15%, ¿eh? O este de prospección nos abre la puerta a más... Uh, este está muy bien. Pero ya llegamos un poco tarde. Vale, vamos a meter este. Vamos a meter este, que aunque sea un 5% nos abre las puertas al resto, de, al resto del árbol. ¿Vale? Para continuar explorando tanto deber de la construcción, cubierta resistente, extracción de recursos profundos a uh, la bendición de Grumni. En, en verdad, esto Grims de los Enanos. Vale. Vale, vamos a meter la prospección. Y en seis turnos lo tendremos listo. Vale, ¿a quién hemos recuperado? ¿Dónde está este señor? Que me entere yo. Porque era uno de los ingenieros. Este era un ingeniero potente, ¿eh? Lo que no sé es dónde nos ha caído. Vale, vamos a querer ir. Vale, paso subterráneo y nos quedamos aquí. Vale, con este señor nos vamos a acercar. Y creo que le vamos a ir haciendo daño poquito a poquito. Vale. Volveremos a Gronti A ver, vamos a. Caraca azul. Coordinación bélica aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los reinos fronterizos. Coordinación bélica. Aquí. Y nos vamos a quitar ese otro ejército de en medio. Tilea tiene coordinación bélica con Haka roba barcos. Que es aquí. Vale, perfecto. Vale, con eso lo tenemos claro. Ahora bien, ¿qué más queremos? Vale. Lo dicho. Vamos a movilizar este ejército. Hasta aquí. Vale, sí, con, con que... Dejemos el mar, me parece bien, y este ejército nos lo llevamos hasta aquí, Uf. vale, no, vamos a ir, vamos a dejar el mar, nos lo llevamos hacia la zona norte, este ejército que este está cargado, que yo creo que con este y con el apoyo del otro somos capaces de limpiar lo que tenemos por aquí con toda la diplomacia, que hemos, ejercido con, que hemos ejercido con nuestros aliados. Vale, este es nuestro maestro ingeniero de nivel 8, Grimhold, ¿qué le queda para construir? Eh, poco vamos a poder construir, la verdad. O, o, o poco que nos interese construir. Vale, vamos a movilizarnos, vámonos de aquí, Karaknorn, no, aquí Carac Ziflin. Podría hacernos falta algo, pero no va a ser el caso. Y es que, claro, todo este tipo de asentamientos no los puedo conquistar para nosotros. Así que es tontería. Vale, vamos a movilizarnos con estos ejércitos hacia la zona norte. Continuamos los movimientos. Vale. Sí, estamos llegando ya. Estamos llegando ya. Vale. Uf. ¿a dónde nos acercamos? ¿Sabes? ¿Nos acercamos para tratar de defender? No, vamos aquí hacia Bechaffen. Vamos a acercarnos todos juntos hacia Bechaffen. Vale, y por lo menos, por lo menos que estemos cerca de Bechaffen. Vale, este está desplegado. Vamos a establecer diplomacia con Kislev. A poder ser... Vale. As, uh, uh, uh, uh. ¿Podemos? No. Vale, ¿dónde está? Son otro ejército. Ostenmark. Ostenmark. Esta gente lo tiene difícil. Pacto de no agresión. Vale perfecto, progresamos más, acuerdo comercial alianza defensiva, vale y acuerdo comercial, baja Uf, es que me vendría muy bien vale, ha rechazado ¿por qué? serás orgulloso vale, pues nada, poco podemos hacer podemos hacer que Karl Franks venga hasta aquí Archaón, vale Marinemburgo, coordinación ¿Estamos en guerra? No, con nadie más Ok, Archaón Venga, vamos movilizándonos Hacia el norte porque Si no lo hacemos ya Nos va a doler Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro movimiento posible por aquí? Coordinación Belia con Zubar, Pero esta gente no está animista con nadie, tío Venga, que vengan aquí por ejemplo que si nos pueden quitar ese tipo de cosas de en medio, pues mejor que mejor vale, este ya también le hemos indicado que tenga ese tipo, ese movimiento, vale, pues nada eh, yo creo que con, que con esto a ver, uh, podemos hacer pacto de una agresión que va, que va, que va, va. se han enfadado, hombre, estuvimos en guerra yo, es, está justificado el enfado, vale, pues nada con esto 37 minutacos, Buah. vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ya están todos los ejércitos dispuestos y, y creo que se va a venir cosita gorda, o sea, mirad cómo está todo esto, Buah, qué vale, lo dicho, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, vale, que solemos comentar un poquito de todo en general, también...